Buenas, muy buenas tardes Estamos aquí para jugar a Iron Man Iron Man VR Que llegó ese anuncio sorpresa Ahí en la Conet y, y esa compra de Camouflage Que es el estudio detrás Que forma parte de Oculus Studios Y es el primer juego de ellos Como parte de Oculus Studios Como se ve al principio Gaby Que pone Oculus Studios cuando empieza el juego Que lo han metido ahí sí. <ríe> Todavía se llama Oculus Studios Que no es Meta Studios ni nada de esto ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas. Pues estoy aquí yo listo para enfundarme en la armadura de Iron Man. Bueno, lo vamos a hacer los dos. Empezarás tú y luego seguiré, lo seguiré yo. Eh, yo estoy flipando. Estoy flipando a mí este juego. Me encantó en PlayStation VR. Me encantó. De hecho, me compré PlayStation VR y los Move con, en un pack con este juego. O sea, lo compré por este juego. Y no es que soy, no soy fan de este personaje, pero yo lo flipé. Y la versión, el por que han hecho para Quest 2, está tranquilos, porque ha salido, bueno, no voy a decir perfecta, pero casi. Es un juegazo. Mi opinión. Sí, a ver, partíamos de que era un juegazo. O sea, el juego es el mismo juego que en Playstation VR, O sea que. Ahora veremos los matices, pero, pero sí. O sea, yo creo que. Matices. Era. Matices positivos incluso diría yo con respecto a la versión de Playstation VR ¿eh? por lo menos en sí. algunos aspectos Sí, sí, algunos, algunos de los puntos negativos se han arreglado claro, como el de los tiempos de carga por ejemplo pero también hay algún aspecto negativo que yo creo que podemos comentar ya, bueno, primero decir sí, sí, tú, el precio ha salido, ha salido ha salido hoy curiosamente ha salido hoy pues como a las 4 o a las 5 de la tarde, no ha hecho falta esperar hasta las 6 o las 7 de la tarde Cuesta 40 pavos, 40 euros, 39,99 es lo que tienen los juegos, pues no sé si llamarle triple A o doble pero está claro que aquí hay presupuesto, hay pues, una licencia de Marvel que comprar, un personaje que usar, es una aventura que dos pues, puede durar unas 8 o 10 horas, yo creo que es rejugable, ¿eh? porque además tiene bastantes fases de, de entrenamiento que te puedes picar para conseguir hacer las misiones, pues en menos bueno, en menos tiempo, no, no, no. hay varios niveles de dificultad. Estamos viendo, sí, ¿eh? yo sigo hablando, pero tú puedes empezar con, cuando quieras. Eh, en PlayStation VR tenía un problema, especialmente si no teníamos la Pro, que eran los tiempos de carga larguísimos ah, y entre y niveles. Y, la Pro. <risas> y aquí y en Quest y es tuviera, casi. Y aunque tuvieras PlayStation 5, todavía no iba fino del todo. Bueno, sí. O sea, aquí en Quest 2 se cargan las fases en segundos. ¡Zaca! O sea, es, vamos, una pues genialidad. creo que es rápido el menú de opciones. ¿Vale? Eso es. Eh, experiencia VR, pues si quieres piñeta, si quieres movimiento continuo o teletransporte. Puedes calibrar la distancia de los brazos. Yo como lo que hablé antes, mm. pues, nos saltamos. La experiencia de juego, el nivel de dificultad está por así decirlo fácil normal difícil y legendario o máximo como le llama bueno lo he puesto en lo normal eh, velocidad de giro suave instantáneo el ángulo de un 30 sistema de control gatillo de impulso botón de impulso bueno yo tengo los gatillos para impulsarnos con los repulsores que tenemos aquí en las manos eh, gira la lógica izquierdo no Vale importante cuando si, si, o sea, si el -juego al final que desde luego que lo recomendamos eh, en idioma tenéis que elegir para aquí, descargar, aquí. para descargar el español que de momento un fallo solo se han traído el latino vale si sois latino español latino me refiero pues bueno pues genial o sea que menos no o sea, sí, hay que decir hay que decir que en PlayStation VR había dos voces español de españa digamos castellano de Zamora y español sí. neutro latino y en cambio en esta versión Quest, de momento solo te puedes descargar las voces en, en español latino ¿Eh? se les ha olvidado que tienen que, tiene, que tienen audio en, en, en español pues bueno de la de la península bueno, y, ibérica el, el a ver si lo bien. añaden el doblaje está bien ¿eh? o sea... sí el doblaje está bien pero pudiendo tener un doble pues bueno pues aquí nos están escuchando pues gente de todos los países pues el que, que... Para empezar punto positivo voces en español ya que en español, castellano y latino, déjame las dos. Escuchamos, ¿Escuchas? escuchamos el juego. Sí, ah. sí. Pero no fui del todo sincero, lo, luego os pondré el doblaje en el castellano para que veáis la diferencia. El por el cierto, de ahora ver. Ver. Ahora si lo ven todo en negro es porque está hablando Tony, está en un auditorio, está contando la historia. El juego tiene una historia y ahora empezamos a ver ahí. Pues el salón de su casa en Malibu. Sí. aparte de la acción tiene momentos en los que, como dices tú, estamos en la mansión o en otros lugares y nos van guiando con estos puntos a veces no tan evidentes vale, tenemos que abrir un cajón y sacar ¿Bien? a Gansmith, que es una IA, la IA de armamento que, que creó Tony Stark en esta historia que se ha inventado ¿Bien? o no sé si sigue los cómics exactamente, pero creo que es inventada hay que, hay que decir que tú has empezado ya por el capítulo 2, nos hemos sí. saltado la introducción, el episodio 1. Mira, para que veáis que un juego de ¿Eh? calidad, ¿eh? Oh, Tiene colisiones. Tiene sí, sí. <risa> colisiones. Así no, no reviento el micro hoy. <risa> Visualmente, yo creo que la versión de Quest pues está a la par que la de Prestige un VR, ¿eh? No, vamos. A ver, ahí es donde... ahora porque está oscuro. Como veis, puedes elegir según donde mires pues una de las frases, ¿no? Pues digo, se acabó la fiesta. De todas formas, las frases estas no van a influir, o sea, no hay, no hay ramificaciones en la historia. Es un poco más por, por formar parte de ello, ¿no? Y ahora no nos podemos mover, creo que es un icono. Y lo que decías de los gráficos... Cuando tiene a los personajes delante se ve, se ve muy bien, se ve nítido, se ve, se ve perfecto. Pero según el escenario, eh, el fobite, no, el renderizado fobite estático, a veces más acusado que otras veces. Y, y en los exteriores sobre todo, cuando hay plantas y tal, se nota una burrada. Sí, en, en cierto sentido es mejor visualmente en Quest que en PlayStation VR, por ejemplo, en resolución, pero en otro, en nitidez. Se mejor es un VR que el Quest de todas formas para mí han hecho un por magnífico ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, y no la verdad es que tenemos como cuerpo completo Sí está bien. las piernas es difícil verlas pero en teoría tenemos cuerpo completo Si veis que sale ese símbolo de prohibido caminar, es porque en estas escenas que hay diálogos, tenemos que estar en una posición fija y no podemos movernos. Sí, efectivamente. El y que luego... busque un juego con acción, la, la, la tiene. Y el que busque un juego con narrativa, también. A mí la historia, sí, sí. tipo cómic de Iron Man, me pareció perfecta. Me pareció vale, divertida. No, no podemos saltarla, claro. <risas> Y no la puedes saltar, ¿no? Entonces va a haber varios momentos... Es que, no, pues que tienes que estar que no dentro de la casa. Una pega que le veo es que en exteriores a veces lo que pasa es lo de como el nivel de detalle que te remborrona de lejos, ¿no? Y claro, a veces parece, digo, que se me ha movido el visor, ¿sabes? Que no veo, ¿sabes? No veo bien, pero no, el juego así a veces. Y No, no siempre, ¿sabes? son según las circunstancias. Por ejemplo, mira, ahora si notáis las plantas que hay al fondo, ¿no? Cuando mueve la cabeza, no sé si veis que cambia la calidad. Bueno, yo por lo menos aquí sí que lo Uf, noto. Aquí, aquí no se aprecia. Pero por ejemplo, ahora mismo esto se ve, se ve genial. Bueno, voy a, voy a seguir la música. Venga, venga, sigue, sigue, que bastante bastante lento son estas escenas narrativas son, son que a mí 12, me gustan. Pero... Son 12 capítulos, unas 8 horas de juego. Y aquí estamos en la masión de Tony. Vamos para abajo, podemos correr. Ahí está sí. el alter ego de Tony Stark. Friday, que es otra inteligencia artificial que tiene, para ayudarle. A ver lo que decís por el chat. John McLean se ve guay el juego para ser Quest 2. Yo creo que habría que dejar ya eso de, se ve guay para ser Quest 2. A ver. Porque está claro ah, que después de Red Matter 2... O de Green Gel VR, hay estudios que lo hacen bien y estudios que lo hacen regular o que se o que no se esfuerzan mucho. Ah, yo, yo único vale que esto tenemos lo, lo de la distancia dibujado. Lo único, bueno, tenemos aquí un procesador de móvil que da para lo que da, pero está claro que algunos estudios le sacan más partido que otros. Mira, déjame volar ya. <risa> No es, un, no es el, el, el mejor juego para enseñarlo en directo porque tiene todas estas eh, fases narrativas. Están bien, ¿eh? O sea, que me, te explican la sí, historia no, muy bien. Eh, además no, puedes hacer cosas, interactúas, eh, puedes mejorar la armadura. Que se los vas consiguiendo puntos de investigación para mejorar la armadura. Pero yo lo, lo que quiero... Eh... Hay... <risa> ya, ya, pero hay que hacerlo. Hay varias fases en las que te enseñan a manejar nuevas armas... Y esas las puedes repetir las veces que quieras Para conseguir más o menos puntos O las fases habituales Como consigues tres estrellitas En, en algunos juegos para pasar de fase Pues aquí puedes conseguir puntos Y contra más puntos consigas Más eh, mejoras le puedes poner a la armadura de, de Iron Man Vale, misión interesante Los primeros de todos Ahí ya tendrás que fabricarlos E instalarlos vale ahora escoges el otro brazo ahora llevamos vale, ya está bueno yo no sé si sois muy fans de de Iron Man pero yo en este juego me seguí como en como en el como en el de Batman que sacaron al principio de casi sí. de los tiempos de la VR, que te ponías ahí el traje, la máscara de Batman y te sentías Batman, pues aquí te sientes Iron Man realmente, te sientes el hombre de hierro. Sobre todo también por cómo te... cómo han la, la solución que tienen para moverte, echando los brazos para atrás con los rayos propulsores, te da la sensación de que vas a volar de verdad. Yo, por ejemplo, con los Move de, de PlayStation VR, me pareció el mejor sistema para... Sí, sí, está para genial, moverse no, lo, en lo un juego. Lo importante también es que no te hacen falta los sticks para nada. Y Como los moves no tienes. Mira, fijaros, que bien, fijaros qué rápido se cargan. 99%, 100%, ya está. Este en PlayStation era 5 minutos. O 3. <risa> Joder, qué chapa que me van a ver. Sí, ahora un poquito de chapa. <risa> Esto es lo que mira un poquito para arriba. Mira un poquito para arriba. A ver, a ver. Ahí, ahí, ahí. ¿eh? Estás, estás como un escenario, la gente tose, te aplaude le estás contando la historia se ve donde, o sea, el, donde tiene los papeles y tal pero, el, atri pero, eh, el atril, sí, al principio se ve el atril pero en las siguientes fases ya no, se ve todo aquí oscuro o sea que esto es una especie de carga secundaria que te embañan un poco y se sigue cargando la fase pero bueno ahora, bueno, ahora empezamos la acción con la interfaz ahí holográfica de Iron Man capítulo 2 reloaded, recargado Con el botón dispara... Bueno, todavía no puedo disparar. <risas> bueno, o sea, con los gatillos son los impulsores. Entonces, como veis, salen de debajo las manos de, de nuestra armadura. Y para volar, posiblemente poniendo las manos hacia abajo... Pues es, muy, es muy intuitivo Tienes sí, unos, no, unos, chorros, unos chorros Unos chorros de energía que salen de las manos Con lo cual pues hay es que dirigir las manos el hacia hacia el mío, hacia el que van moviendo para, para variar ¿vale? Ahora, eso hay que decir Que este juego, jugarlo sentado O en una silla con respaldo, imposible o Muy difícil Porque tienes que, que mover los brazos Pulsa Por eso los pie, vamos a poner gracias. de pie Los dos Al, Acabo de activar Para mantenerme flotando Vale, te va a explicar. Ahí tienes que reventar lo de abajo. Ahí. Sí, es, que, es que no quiero reventar ah. el micrófono. <risa> <risa> bueno, pero eh, más Iron de, Man. Una de las quejas que le poníamos al análisis de PlayStation VR era que de vez en cuando tenemos misiones de estas un poco así tutorial. Creo que hay tres Varias. en el juego. Te van enseñando a manejar nuevas armas ¿eh? y, y suelen ocurrir siempre en este escenario, en el escenario de Malibu que es donde tiene la casa el millonario, donde está. Y estas, cuando estás mitad de la historia, que la historia es bastante interesante y tiene fases de acción muy trepidante, llegan estas fases de entrenamiento y es como que te da un poquito el bajón, se hacen un poco repetitivas. Sí, sí, yo esperaba y luego que el me juego es bastante... Hostia, Pero luego el juego es bastante variado, ¿eh? o sea que... Ahí tienes que acertarle justo a la del centro porque tienes que cargarte las nueve a la vez sí. Si no la haces a la primera pues tendrás que hacerlo a la segunda Sí, sí, ya <risa> Venga, me sirve <sigue risa> inteligente bueno, A, ser mucho a ver, más. gráficamente ahora mismo claro, O sea, se ve bien porque tampoco es que Playstation VR fuera la caña sabes eso, que Playstation VR. No, no tiene borrosidad también Eso digo que... aquí, el escenario a lo lejos se ve bien, si yo creo que falla más lo que son los interiores, las cinemáticas estas por lo menos de lo que he visto yo hasta ahora yo me quedo flipado o sea, la fase la, la digamos la fase 1 del avión, que en su momento fue sí, muy sí. comentada porque había una demo Está muy chula. Es espect era, era espectacular en Playstation VR y es espectacular en Quest 2, ¿Es, ¿te sientes Iron Man realmente rescatando a Pepper Potts? Es una pasada, es genial Rogis dice, sí, está bien el doblaje latino eh, Vamos a ver si se acuerdan de que tienen voces en castellano ¿eh? Y lo vuelven a poner, pero el doblaje latino no está, no está mal Aunque claro, si a ti no te gusta el de Moss 2, pues ya no sé qué decirte Ahora mismo hay doblaje en francés, en alemán, en japonés, en español, latino, en francés Así que ponerlo en el que más os guste Vale, vale, no me acordaba cómo Y a ver si ponen el, el, el doblaje las voces en español, digamos, peninsular, europeo, español de España, Hola. castellano, que, que estando en PlayStation VR yo creo que se les ha olvidado, a ver si mañana se acuerdan. Yo ya les he dejado un recadito en Twitter a los de, de estudio y a, y a los de Oculus Studio, diciéndole, oye, que esto tenía voces en español de España. Pero el doblaje latino yo lo considero correcto, ¿eh? el doblaje latino sí, sí, es pues cuestión hay, hay, de acostumbrarse hay, hay, hay, hay, porque... No está mal. ¿eh? A ver, esto es una, es, es, es una discusión muy, muy, muy vieja, el español latino o español neutro no es español de ningún país, no nos gusta a nadie, ni a un argentino, ni a un mexicano, ni a un colombiano, ni a un español, porque es un acento que no lo tienen en ningún país, es un, es un acento español artificial, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Ver, o, no por ¿tú? favor, pongan el, el español de España, ya que lo tienen. Joder, que la Aquí... a ver, puedes seleccionar los tres a la vez... Sí, sí. Ah, y luego para disparar los misiles es apuntando para abajo, ¿no? Sí, las, los puños. Tienes dos, dos tipos de, mis, de de misiles ráfagas. Venga, venga. <risas> sí. A ver, en el chat no te estaba haciendo mucho caso. Hombre, lo de jugar sin cables con Quest es que todo esto que estés haciendo girando con el stick, pues lo puedes hacer tú bueno, físicamente esa es, y, y mola esa más. Es, esa es ot otra de las mejoras con respecto a PlayStation VR, poder jugar sin cables. Es, yo me doy cuenta que el juego sigue siendo el mismo, pero ahora que no tengo cables, me muevo mucho más en 360 grados, giro, doy vueltas. En, en, en PlayStation te obligaba a estar muy rígido cuando los escenarios, pues ya ves que son, que puedes volar por ellos libremente. La prueba de vuelo. Yo he el es último ya. Eh... Ah, tiene, si caja? le das dos veces, creo que al gatillo vuela más rápido. Va a hacer ahí como una. Un... Ah, el turbo. Un dash. Sí, el turbo. Es verdad. Ahí vamos. Típica prueba de pasar por los aros. Pues yo en esta, por ejemplo, solía acabar con el cable enrollado de prestigio 1VR. A ver si. ¿Qué tal tú? ¿Qué vas? Cara como a ver? lo puedo. Claro, es que ahora estás enganchado con el cable por la, por la transmisión en directo. Luego yo voy a probar a jugar y transmitir sin cables. Algo que vamos a probar hoy por primera vez. Con un programa nuevo. Ya veremos. Hombre, esto es todo si la... funciona. Está claro que no, si me cabe mucho el rápido. Sí, claro. Pero, pero no, pero bueno, no, vas bastante bien. Le... Ah, joder. Mierda. Vas bastante bien. Estás acertando con todos. La liado. Ah, eh. no, que quería... Ah. Ahora le fui fatal, lo has dicho ya. <ríe> venga, venga. Joder. Espero igualmente me deje pasar. Excelente. Falta la mitad. ¿La mitad? Joder, mejor. Falta la mitad. <ríe> Ah, que... Bueno, se supone que tenía el 8 mejor pues por, por ejemplo, hablando de doblaje latino dicen, tiene una penalidad claro. en español de España, diríamos penalización ese, ese tipo de Matices. ¿se dirá penalidad en algún país de Latinoamérica? Pues no lo sé a lo mejor es un palabra de estos que no se usa ni en Argentina, ni en México, ni en Colombia ni en Ecuador o pues sí. Ah, no, oh. pero no, pero nos, no nos quejemos de que venga un juego con voces en español, aunque sea en este caso latino. La pero eh, recordemos que este juego en Prestigeon tenía voces en español de España, así que, que por favor la recuperen Joder. y las añadan. ¿Qué, ah. No sé qué he hecho. Si no, cuando te aburras tú de volar, ah, sí, empiezo de la yo. La paso o no la pase ya. En, Empiezo yo y, y creo que lo he dejado en un punto de, de acción Madre mía Yo voy a por el nivel 4, por la seguro, fase que, 4 que me, me, me le he dado el casco y se me ha volado <risa> Bueno, se supone que esto al final ya. Ahora vamos a ver si es... Si es. Una de las cosas que me gustaron de este juego es la música, es que realmente tiene una banda sonora de película. Y Interesante finalizar. que veis que da igual, que puedes pasarlo, menos mal. Que no te exigen, ¿sabes? hacer el tiempo. Tenías que hacerlo lo ideal en dos minutos y ha tardado tres y medio. Oh, bueno, uh. No, no soy Iron Man todavía. <risa> bienvenido, Joder. Bienvenido. <risa> Por ni si Iron Man, quieres... ni por desgracia somos Tony Stark. Si, si quieres, Gaby, arranca tú, porque aquí es que... Venga, no queda... yo me voy poniendo. A, A ver. ver. Avísame cuando estés, ¿vale? Yo estoy ya... Yo ya estoy. Pero en la acción... Ya estoy cargando al 50 y... Al 63%, 85%. Cuando quieras, comienzo capítulo 4, Titanes en el Ring. Vale, dame un segundo luego. Bueno, llevo los auriculares Pulse que me han obligado a comprar con una PlayStation 5, así que les voy a dar utilidad. Así, ¿eh? Esto lo hago aquí una, una pollita a Sony. ¿eh? Ya que los tengo. Es, es uno de los motivos por los que hoy puedo jugar sin cables A ver Gaby, te Gracias. vemos en, en ah. negro Ah no, ahora, vale, que estaba cargándote Anda, me veis en negro porque No, no, que no, que no Mira, que aquí ya, tenemos, ya, ya. tenemos al rival Lo que no lo escuchamos fantasma. Pero bueno, ahora sí, sí. Porque tenemos Ahora el se de llevo Pues estoy en uno de estos helicópteros de Siel. ¿eh? En la nave esta de Nick Furia Y aquí me tengo que enfrentar A estos drones Voy a intentar no moverme mucho del sitio. ¿Dónde están? Por aquí, por aquí, por aquí. Eh. Vaya, por Dios. ¿Dónde están? Por ahí, por ella. Ha dicho que era el capítulo 4, ¿no? Es el capítulo 4, sí. Este dron está protegido por un haz de luz. A ver, me voy. ¿Eh? Tengo que atacarle por detrás. ¿Eh? ¿Dónde, estás? ¿Dónde estás? Por ahí. Otra de las cosas que comentábamos del juego en sí es que, que digamos que que puede parecer a veces un juego de oleadas, ¿no? Porque vas... O sea, es como un entorno que no te puede ir muy lejos. Te sale el límite de que vuelvas. Y, y bueno, y van viniendo enemigos según las circunstancias. Oh, oh, oh, oh. Los enemigos eran difíciles, ¿eh? ¿El cargado o no? o no? Bueno. Oh oh oh oh oh un puedazo <risa> Ya, uno fuera, uno menos Y sí, bueno la banda sonora también está bien, o sea, pasar por las puertas de la andaria Señor, eso podría volver a los ataques de los drones Sí, pero si no lo hago, Nick pasará a hacer ningún la sub Señor dirijese a las puertas de los andares Libere esos aviones A ver, tengo que disparar, tengo que ir a las puertas de los andares a liberar los aviones, pues venga Vamos a ver, me por aquí, aquí vale, suelta! manica aquí. Una para mí. Todas estas ver, cosas. Use el propulsor. Ah, vale, usa el propulsor, a ver cómo es. Con el gatillo supongo, ¿no? Sí, sí, pero a ver por dónde, que... ¿Sí? dónde tengo que ir. A dónde tengo que ir a ver, pues que piense. Ojo esto por aquí y esto va, ah, vale, así, ¿no? Yo creo que es el ahora, de ahora, ahora, ahora, ahora, ah, ahora. Ya se abrirían. Ya se, abriría. ya se abriría. Que esto es lo que digo. Mola que tiene también. Por ejemplo, el primer wow. nivel que era la demo esta que sacaron en PlayStation VR. La del avión. Tiene momentos en los que tienes que, que hacer cosillas como la que está haciendo ahora. Eso es. Y te sientes realmente poderoso. ¿no? Tienes que ir apretando el gatillo. Esto, por ejemplo, con. Bueno, ojalá saquen la versión de, de este juego para PlayStation VR 2. O para, para PC <ríe> O para PCVR, claro. Es una pena que no lo saque Meta también en su tienda de Rift, pero bueno. Ya lo hicieron con Resident Evil 4 y, no, y con más juegos. A ver, a ver. Otra. a ver, otra puerta que tengo que abrir. Primero por aquí, así. Ahora aquí y ahora, Como si muera? Sí. Me bueno, Sería un puntazo que tuviera los, los actores de doblaje de las películas, ¿no? <ríe> no ni, los, ni, ni ni las voces tienen ni la imagen pero eso también pasa en otros juegos de, yeah. porque eso ya supondría una pasta que ya sería cuádruple A están atacando la parte baja del transporte. a ver, la parte baja del transporte pues venga, vamos a la parte baja del helicóptero, aquí están a ver, ¿dónde están los enemigos? ahí, ahí Hombre, esta versión de quest les ha ayudado en Debor One, que no lo ha hecho solo camuflar. Menos. Bueno, que sepáis que yo para el directo me lo he puesto en nivel más fácil y aún así cuesta, ¿eh? Este juego, este juego en, en niveles de dificultad altos es todo un desafío, ¿eh? Ah, sí, por lo menos es rejugable. ¿eh? Si te lo quieres pasar de nuevo. Sí, sí. A ver, por ahí estés con el enemigo, sí. lo eh, no, que es una vez espacial. Nuestra. A ver si voy a sacar esto, esto, esto, este. Uno menos. Ah, que es lo que le decía que. Tú estás aquí todo el rato con esta nave, igual que con el avión, estás todo el rato en el escenario con el avión. Tiene estas cosillas, pero bueno, combinado con la narrativa pero, de, sí. del juego, pues, Estas pues... cosillas, es que esto es alucinante. No, no, que sí, que sí, pero no... Sí, me refiero sí, a que no es sí, claro. un juego de mundo abierto, no, para que me entendáis que vas por ahí. No, a ver, que puedes mover, es, es como pequeño... Yo recuerdo cuando se anunció el juego, que hablaban de que podías volar por todo el mundo, y decían, ¿cómo lo van a hacer? Bueno... Realmente no vuelas por muchos escenarios del mundo, Shanghai, Madrid, eh, aquí en esta, este escenario de un helicóptero, pero estás encerrado pues en una zona. Por Aquí te puedes mover libremente, pero es un escenario cerrado. Como dice, parece más, niño, divertido, más divertido de jugar que de ver. Hombre, por, por supuesto, totalmente. Como, como todos. <ríe> O sea, y yo lo, no sé si. Lo, lo lo guay, es lo de... Yo estoy con una sonrisa. Yo estoy con una sonrisa, pero me estoy pasando. Sí, y y, y lo, lo guay también de este juego es que, conforme oh. vayas avanzando y tal, cada vez dominarás más el tema de moverte rápido, de todas las, las mecánicas de, de Iron Man, ¿no? A ver. Y no hacer el, el, el inútil como estudiante. He <risas> a ver, uno menos. Venga. Y bueno, y como dice cerca de luego hay niveles más tochos que avanzan. Y también hay otros tipos de enemigos, ¿no? No son siempre estos drones, ¿no? No, no, no, y tienes, tienes un nivel en una cueva que es muy interesante, que vas andando, lo vuelas. El juego es bastante variado, eh. De cada episodio eh, no está nada mal, eh. Video, vamos. Sí, sí, que, que, que compra recomendada. Ha llegado a 40 euros al mismo precio que salía en Playstation VR. Pero yo creo que los merece la pena. Yo, yo entiendo que estamos pues bueno todos con el bolsillo pelado que nos has cocido saber que las PlayStation y nos van a costar 600 euros. Pero luego no podemos pedir juegos triple A y quejarnos de que cuesten pues 40 euros o 50. ¿Cómo va a costar el Horizon donde de Mountain? Sí. que los juegos triple A de PC planos pues llegan a costar 80 euros, 60, 70. Sí sí. No, sí. No, no es que me sobrenví el dinero, no somos Tony Stark, precisamente. <risa> Venga, uno menos. sabes Vale. Ya soy ah. EJ. El... Explosivos dentro del, del transporte. Y ya que es una cosa jugar con, con audio en español. O sea, todo hay que decirlo. No tienes que leer subtítulos ni nada. Antes se han abierto unas puertas, ahora tengo que desactivar unos explosivos que se han detectado aquí. Vamos a ver. ahí, ahí están. Aquí. Sí. A ver qué tenemos que hacer. Refrigerante. Es. Eso. es. dos. ¿Sí? Son Funciona. Avancamos esto. Quedan Excelente. Dos. Quedan dos. Venga, a por ellas. Tiene, tiene tiempo, ¿no? Veo que tiene contra no atrás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, aquí hay otra. Bien. Sí, baja. Corre. Corre que vamos. A ver. Enfríate. Uno, dos, tres cuatro arrancar y otro, ¿dónde está? A ver. La pues verdad que estas bombas pueden destruir a Porque A ver. Eh, por aquí están así. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Muy bien. Hombre, la verdad es que con el tema este de los referidos que, que tiene Oculus, te sale más barato de 40 euros si lo haces así. Venga, bombas eliminadas. Vamos a ver por aquí. ¡Uah! Sala 30 euros, claro. Te tengo un pico de energía. Señor. Ahora, un cierto, ocupa 9, 9, algo gigas que se baja. A mí, a mí me costó media hora descargarlo. ¿eh? Mi internet no es la mejor del mundo, pero me costó media hora descargarlo. A mí me ha costado más, pero bueno, eso ya depende de vuestro wifi y de vuestra conexión, claro. Ah, más luego el doblaje, o sea, luego las voces... Que había que descargar claro, que, más que más. luego tienes que bajar en el menú te, con el casco puesto, bueno, lo puedes quitar, pero que tarda bueno, no, no tarda mucho en bajarse las voces, no sé cuánto ocuparán. Pero tampoco que sea instantáneo tarda un poquillo en descargarlo. Yo, de hecho, tenía tantas ganas que me puse a jugar en inglés y no, no podía esperar. <risa> a ver qué pasa aquí. No, qué hay que hacer aquí. Ay, ay, ay, ay, ay. Uno menos. Yo rápido, pero para hacer que no me acuerdo. Entre hablar con vosotros ahí, tengo algo que hacer. A ver, Sony 37, Gaby, ya como tú veas. ¿Me escuchas? Te escucho, sí, sí, te escucho. Que Sony 37. Pues, sí, lo podemos ir dejando, si queréis. Eh... Venga, si quieres, vente y Venga. hablamos. A ver, lo he dado aquí a salir. Experiencia VR. Reiniciar misión, reiniciar desde el garaje, guardar y salir, bueno, guardar y salir primero. Guay. Y, Uf, y ahora estáis viendo Guay. las minas de los enanos. Te, no? te he quitado, te he quitado. <risa> Venga. Pues mira, de mientras que Gaby se quita Ay, y tal, esto. os voy a poner este trailer. A ver si se escucha. Escucha más tu silla. Ya, ya. Ahora creo que sí lo estaría escuchando. Sí. Friday, dime que no son imaginaciones Estas son supuestamente las voces Negativos. en castellano. Señor, se aproxima. Ya es algo tarde, ¿no crees? Friday, la armadura, ahora. Sistema es conectado. Habrá que usar el comodín del héroe. Señor, enemigos a la 10 en punto. Haya forma de recibir a un héroe. A su derecha. ¿Alguna idea de a quién nos enfrentamos? Ya había alcanzado el grupo de enemigos. Necesitaré más tiempo. Por arriba. Que ya ya la había escuchado más o menos. Pues nada, David, que nos ha preguntado, al de PlayStation Vial le disteis un 8,5. ¿A este cómo lo valoráis? Pues hombre, así en directo, sin haberlo <risas> jugado todavía entero, eh, tampoco hay que ponerse tiquismiquis con los con las puntuaciones, con las notas. Pero vamos, yo tranquilamente a este juego le doy otro 8,5 o un 9. Es un sobresaliente. Para mí, desde ya, imprescindible dentro del catálogo de Quest 2. Hay. Pocos juegos en el catálogo de Quest 2 de esta categoría. Sí, yo Así de co claro lo digo. coincido contigo. O sea, gráficamente hay zonas donde se ve mejor que otras, como os decía antes, el fobite estático se, se nota en algunos lugares más que en otros, sobre todo al principio, que, que estás ahí con, con la mujer, como es? Pops o Pots, como se llame, la, la, la señorita Pops, esta, la mujer de Iron Man. Y, y, y se nota un puñado en, el, en la zona que hay de árboles y tal pero luego, por ejemplo, lo en de, lo del avión se nota menos cuando estás ahí combatiendo también, normal vale porque estás en acción y no te das cuenta una vez que te metes dentro pero he hecho en falta eso, la definición de ver de lejos más, más nítido sobre todo con, o incluso en interiores pasa también pero bueno, son limitaciones del sistema y, y nada, esperemos que eso <risa> o sea, si llegue yo, a PC, yo, yo lo recomiendo, o que iba llegue a que esperemos que llegue a PC también, por pues sería genial, la verdad. Pero, o sea, sin, o sea sinceramente, como... cuando te pones, cuando te pones a jugar, cuando estás inmerso en la acción, te va a dar igual que se vea un poquito borroso al final. Eh, ¿Habéis visto que el juego ha fluido? No hemos experimentado ningún tirón, por cierto, he jugado no, inalámbricamente. No he notado ¿eh? nada. O sea, Y sí. yo es que no sé. Yo es que estoy con una sonrisa en la boca, es que, o sea, en la en la cara, es que estoy flipando con este juego. O sea, es que soy Iron Man, narices. <ríe> o sea, quiero un juego de Spider-Man, que es mi superhéroe favorito. Por Dios, lo quiero ya. El de PC no quiero en Quest. Hemos tenido demos, pero juego juego no. <ríe> sí, hemos tenido, hemos tenido cosillas. Bueno, de cosas, demos de de tecnológicas. <ríe> bueno, pues yo creo que tú lo has dicho, claro. Creo que es un juego recomendado e imprescindible también para el catálogo de Quest 2, como dices conjunto Resident Evil 4, también otro que creo que es imprescindible si no, ese juego no, no es voy de miedo lo voy a decir hasta yo, sí, Resident Evil 4 VR en Quest también es imprescindible sí, sí, <ríe> no, lo digo. sí es muy divertido con sus cosas, pero es muy divertido pero Red Matter 2, Gringer VR eh, ahora Iron Man el que diga que este año han a salido ver. pocos o malos juegos para VR, que haga un repaso eh, y se dará cuenta de que no es así han salido Perfecto. juegazos el que tú decías... O sea, en su momento es que Resident Evil 4, como era una adaptación, pues tenía sus pegas. Este es un juego pensado para la VR, creado de cero para la VR. O sea, el equipo hizo, hizo lo o sea, lo hizo genial con PlayStation VR, con el hardware que tenía. sí, sí Y aquí, pues, ya. con Camouflage, la voluntad de, de, del hardware, yo creo que también lo han hecho bien. Y, y merece la pena. O sea, sí. Camuflag lo hizo muy bien. Bueno, Camuflag son los mismos de del Republic, que no era un juego malo precisamente, era interesante que encima este año lo regalaron por su décimo aniversario así que mis aplausos a Camuflaj y que espero que les vaya muy bien dentro de Oculus Studios que sigan haciendo juegazos como este exacto pues pues nada, yo creo que, que hasta aquí ya llega el directo de hoy, voy a ir poniendo la musiquilla y, y nos vamos a ir despidiendo venga, venga, que tengo ganas de poner otra de la armadura sí. pues eso, que el domingo volveremos con la hora virtual hablaremos de PlayStation VR 2 seguro, porque ya sabéis que se ha anunciado el precio, la fecha de lanzamiento y daremos un repaso también de los juegos que se han anunciado y la semana que viene pues volverá a Express, que como teníamos, el martes fue fiesta, aquí en España y el, y el jueves pues ya veremos porque creo que llega Among Us el jueves que viene, así que yo creo que será el juego que juguemos, ¿no, Gabriel? ¿Vale? Sí, seguramente el jueves que viene en un cooperativo de Among Us <risa> Habrá que asesinar ahí a, a la gente eso. <risa> Muy bien, pues muchas gracias Robiano, hasta luego